Hola, ¿qué es sobre el de dos jóvenes involucrados en la muerte de un joven el pasado de Sí, eh, miembro del DICRIN, a, al frente del operativo andaba el mayor Paulino, apresaron dos jóvenes con órdenes de arresto que están siendo señalados, como los dos que fueron que hirieron al joven... Eh, Presumiblemente para quitarle el motor. Señor General, en torno a, al, al, al incremento de la delincuencia en San Francisco de macorís ¿ha tomado la Policía Nacional algunas medidas? Sí, nosotros estamos realizando operativos focalizados y en los últimos 20 días hemos ocupado más de 37 armas de fuego ilegales y hemos recuperado más de 30 motores eh, que habían sido sustraídos en, en otra época. Eh, estamos...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 el caso está en proceso de, de investigación en estos momentos con el fiscal y, y los oficiales de la DICRIM. Eh, esperemos a ver lo, los resultados, pero hasta ahora ellos están siendo señalados con testigos.